I want you to go. yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. Hey. Huh. yeah. Hey. Hey. Lean, yeah. lean, double cup. Lil' bit coming, hold hey. Okay. Hot uh. take, I yeah. got bloody cup. Yeah. For your bitch, yeah. yeah. now she your dumb chicos antes de empezar quería agradecerles por suscribirse y darle like a mis vídeos, también quería decir que hay un poco de fallas en el audio todavía, pero ya saben que si tienen dudas pueden preguntar en la caja de comentarios, ya con esto dicho, comenzamos, ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado y se volvía un dios de la destrucción capítulo 3, reencuentro y dios dragón, en la anterior parte nos quedamos en la discusión de 18 y Sestia. pasaron unos minutos de discusión donde tuvo que entrar Goku para calmarlas ya que podían hacer un desastre y estaban incomodando a los demás, Goku dice, chicas dejen de pelear, pero las dos chicas voltean a verlo con una mirada fría y dicen, cállate a lo que Goku trago saliva y mejor hizo lo que haría un hombre, corrió, 18 y Sestia estaban a punto de empezar una pelea pero can habla, es mejor que dejen de pelear, a lo que las chicas tuvieron que obedecer ya que era una orden del gran sacerdote, Goku se calmó ya que ya hábil pero vio una figura que le pareció familiar, Goku decidió acercarse y vio a la persona que menos quería ver en su vida, vio a su ex amigo barra rival, Goku dice con una mirada sombría, ve Vegeta tú qué haces aquí, eso último lo dijo gritando, a lo que pasa a transformarse en Super Saiyajin 4, Vegeta asustado piensa, porque le tengo miedo a Kakaroto, Goku de un momento a otro aparece atrás de Vegeta y le susurra en el oído, te hubieras quedado en la tierra, Vegeta volteó pero ya era demasiado tarde ya que Goku en un rápido movimiento hizo una espada de ki y se la enterró en el estómago, todos se quedaron abierta ya que Goku parecía sumamente enojado y tenía una mirada que reflejaba, ira, dolor, tristeza y sed de sangre, Sestia iba a parar a Goku pero 18 le dice, no lo hagas, pero Sestia dice, pero lo va a matar, 18 responde, ¿recuerdas que Goku te había dicho que sabía qué es lo que se siente ese hombre que está ahí se acostó con su mujer?, bueno, ex mujer, Sestia de quedó sorprendida ya que no pensó que Goku había sido engañado de esa manera. 18 dice, mi ex marido también se acostó con la ex mujer de Goku, por eso es que estoy aquí, ya que yo tampoco quería ver a mi marido, pero ahora ya es diferente, yo ya no siento nada por él, todo ese amor que tenía hacia él se ha perdido, pero hay alguien que hizo que volviera a tener esos sentimientos, luego de decir eso volvió a ver a Goku con una sonrisa, Sestia se sorprendió vio por las declaraciones de 18 pero no pudo evitar ponerse celosa de 18 con goku goku había sacado la espada de ki del el estómago de vegeta y cargó una esfera de energía a Kai, y dijo mi peor error fue haberte dejado con vida hace mucho tiempo hubiera hecho esto así goku lanzando la esfera y haciendo que vegeta desaparezca y se convierta en polvo cósmico todos se asustaron de la forma en la que increíble poder goku dice maestro puedo hablar con zen a lo que el gran un sacerdote responde, claro, así llevando a Goku hacia donde estaba Zenosama, al llegar ahí Zenosama se acercó a Goku y dijo, tu pelea fue asombrosa a lo que Goku dice, jeje no fue nada, pero dejando eso de lado, Zenchan no los dioses tiene ángeles, a lo que Zenosama dice, claro, a lo que Zenosama voltea a Daishinkan y dice, llamalas, a lo que Goku dijo, son mujeres, a lo que Zenosama responde. Sí, pasaron unos segundos y llegó Daishinkan y dijo, ya las he traído mi señor, Goku se quedó asombrado porque sus ángeles eran vados Kushi Margarita, Goku dijo, Zenchan, ¿por qué tres? Zenosama responde, al ser tú el dios destructor de cuatro universos vas a necesitar más acompañantes, Goku dijo, pero y los demás dioses, Zenosama dijo, a ellos ya les he creado otros, Goku dijo, jeje está bien, pero Zenosama vuelve a hablar y dijo, portador de Sarama, Goku dijo. Que, Zenosama vuelve a hablar, es un regalo por ser el dios de cuatro universos a lo que Goku un poco más calmado dice, ¿te refieres a que voy a tener a Sarama dentro de mí? Zenosama asiente, bueno creo que está bien, Zenosama voltea a ver a Dai Kan y dice, traílas, a lo que el gran sacerdote asiente, pasaron unos minutos y Dai Kan llegó, ya están listas mi señor, Zenosama se para de su trono y dice, es hora Goku, Goku dice, está bien Zenshan, a las afueras del templo de Zenosama podíamos ver las siete superesferas del dragón, Zenosama dice las palabras de invocación en el idioma de los dioses y podíamos ver como una enorme luz se jaba a todos menos a Goku, Zenosama, y el gran sacerdote, luego de que la luz se fuera podíamos ver un enorme dragón dorado de ojos rojos, Zenosama habla y dice en el idioma de los dioses, quiero que te metas al cuerpo de Son Goku, a como consecuencia algunos cambios en su cuerpo, luego de decirles de palabras Arama se empezó a meter en el cuerpo de Goku, Goku empezó a gritar ya que le ardía todo el cuerpo, luego de pasar unos minutos de gran sufrimiento el gran sacerdote dice, ya ha finalizado mi señor, Zenosama dice, y bien Goku como te sientes Goku iba a hablar pero fue interrumpido por un gran dolor de cabeza y empezó a gritar ya que sentía que su si cuerpo se desgarraba, el cuerpo de Goku empezó a brillar cejando a todos e incluso a Zenosama, luego de una hora podíamos ver, que la luz se iba haciendo cada vez más pequeña, después de hacerse lo suficientemente pequeña para que pudieran ver, vieron a Goku rodeado de una luz dorada, la luz era parecida a la primera vez que Goku se convirtió en Super Saiyajin Blue en la película de la resurrección de Fritzscher. luego la luz se empezó a deshacer y podíamos ver a Goku con una nueva apariencia, ahora tenía el pelo largo como el del Super Saiyajin 4 pero este pelaje y su cola, con la diferencia de que su ropa, que anteriormente era gris con negro ahora era blanca con dorado, todos se impresionaron de la apariencia de Goku pero eso no era todo, le empezaron a crecer unas alas de dragón que eran blancas como si de un ángel se tratara y haciendo que su ropa combine, todos intentaron sentir el ki de Goku pero nadie pudo, Daisinkan habla, ya no pueden sentir el ki de Son Goku ya que ya no es un simple dios de la destrucción, ahora también es un dios dragón, todos se sorprendieron sin excepciones y lo único que pensaron fue una cosa, aterrador, bueno chicos aquí se acaba la tercera parte de esta teoría, perdón por todavía no mandarlo a una dimensión pero pongan a qué dimensión quiere que vaya y en el próximo capítulo ya estará en una dimensión, hasta la próxima.